En este vídeo vamos a tratar algunos de los aspectos relativos al aprendizaje de la geometría. En concreto vamos a ver la teoría de Piaget, la teoría de los niveles de Van Hiele y para finalizar vamos a ver algunos obstáculos que se nos pueden presentar a la hora de trabajar la geometría aunque ya lo hemos ido viendo a lo largo de todos los vídeos anteriores. Vamos a empezar con Piaget. Piaget defiende que existen cuatro etapas en la construcción del espacio y sus propiedades. Además, enlaza cada una de esas cuatro etapas con un cierto periodo en la edad del de alumnado. La primera etapa que define Piaget es la etapa sensoriomotora. En esta etapa, el, las niñas y los niños no tienen todavía una concepción interna de espacios formados y no distinguen los objetos unos de otros. Esta etapa suele durar hasta los dos años. La siguiente etapa, que la suele definir entre los dos y los siete años, es el estadio preoperatorio. Y en esta etapa lo que se desarrollan son conceptos geométricos relativos a la topología, es decir, dentro-fuera, abierto-cerrado, grande-pequeño. Esta etapa suele corresponder a lo que se trabaja en educación infantil. El siguiente estadio es el de las operaciones concretas y suele estar comprendido entre los 7 y los 12 años, que es el periodo de la educación primaria. En este estadio lo que se desarrollan son propiedades y nociones relativas a la geometría proyectiva, es decir, cómo se verán objetos si los miramos desde cierta posición. Además aquí se comienzan a desarrollar conceptos y nociones como la escala, las coordenadas, todo eso. Y por último, a partir de los 12 años, Piaget define el estadio de las operaciones formales, en el que se formaliza todo esto y empiezan ya a relacionarse todos estos conceptos geométricos con aspectos como las medidas, el tamaño, etcétera. Por otra parte, tenemos la teoría del aprendizaje de Van Hiele, que lo que defiende es que los conceptos geométricos se van desarrollando a medida que vamos pasando por una serie de niveles, que son en concreto 5, y que tienen todos ellos las siguientes consideraciones. Primero, al contrario que Piaget, los niveles de Van Hiele no están asociados a la edad. No tiene por qué estar en una edad concreta para estar en cierto nivel. Además, Solo se alcanza un nivel si se ha conseguido el anterior, es decir, son secuenciales, no podemos saltar niveles. Todos estos niveles tienen mucho que ver con el dominio del lenguaje geométrico que tenemos. Si estamos utilizando un lenguaje no adaptado al nivel en el que se encuentra un alumno o un alumno, lo único que estamos haciendo es poner trabas para que ese alumno o ese alumno pase al siguiente nivel. Por último, se puede estar en distintos niveles según el concepto que estemos trabajando, es decir, podríamos estar en un nivel si estamos trabajando en la geometría plana y en otro completamente distinto si estamos trabajando en la geometría en el espacio. Entonces, ¿cuáles son estos niveles? Pues, como he dicho, tenemos 5 y por lo general os lo podéis encontrar numerado desde el 0 hasta el 4. El nivel 0 de Van Hill es el llamado el nivel de visualización. En este nivel las personas reconocen los objetos como un todo, no distinguen propiedades de ellas y se hacen referencia según a otros objetos que tienen la misma forma. En este nivel no hay lenguaje específico para llamar a ciertas figuras. Por ejemplo, alguien que se encuentra en el nivel 0 describiría a esta figura como que se parece a una puerta o una ventana y nunca la llamaría rectángulo porque no tiene ese vocabulario para ello. También se producen obstáculos como el no reconocer que la figura de la izquierda es un triángulo pero asumir que la de la derecha sí que lo es, aunque claramente tiene cuatro lados. El siguiente nivel, el nivel 1, es el llamado nivel de análisis. En este nivel ya se empiezan a reconocer la figura, por su nombre, ya se dispone de ese vocabulario, y se distinguen algunas propiedades de ellas, pero no se conectan distintas propiedades entre sí. En este nivel, explorando con distintas figuras, podemos ir descubriendo nuevas propiedades, pero el hecho de no poder relacionarlas unas con otras hace que nuestras clasificaciones, las clasificaciones que hacemos de las figuras, no sean inclusivas, es decir, sean excluyentes. Si seguimos con el ejemplo del rectángulo anterior, aquí sí que se conoce que la figura se llama rectángulo y si sí se ven propiedades por separado, como que tenga los cuatro ángulos rectos, que tenga los lados paralelos dos a dos, que las diagonales sean iguales, pero no se relacionan entre ellas. Es decir, no se ve que si a un cuadrilátero le exigimos que tenga los cuatro ángulos rectos, entonces necesariamente va a tener los lados paralelos dos a 2. Además, en este nivel ocurren cosas como el no ver que un rectángulo es una clase muy especial de los romboides o que los cuadrados son una clase muy especial de los rectángulos. Veríamos todas esas figuras como separadas. El nivel 2 de Van Hill es el de deducción informal. En este nivel ya se empiezan a enumerar las condiciones necesarias y suficientes para definir una figura en concreto. Es decir, empezamos a hacer definiciones. Como estas definiciones sí que nos relacionan propiedades unas con otras, entonces aquí sí que se ven esas relaciones entre las propiedades. Y las clasificaciones que hacemos sí que son inclusivas, es decir, ya vemos las continencias de unas figuras en otras. En el ejemplo del rectángulo, aquí ya sí que se observa esa clasificación que hicimos en el vídeo de los cuadriláteros. Y se relacionan unas propiedades con otras. Como por ejemplo, si un cuadrilátero tiene los cuatro ángulos rectos, entonces necesariamente va a tener las dos diagonales iguales. El nivel 3 de Evangel es el de deducción formal. Este nivel ya comprende un alto razonamiento lógico y se empiezan a hacer distintas demostraciones y deducciones formales. Además, se ve la necesidad de demostrar, de hacer una serie de pasos para demostrar que algo es cierto o no. Además, se comprende cómo se puede llegar a un mismo resultado partiendo de distintas premisas, de distintas situaciones iniciales. Digamos que en este nivel, por ejemplo, se comprende que toda la geometría a la que estamos acostumbrados, que es la geometría de Euclidia, Empieza a partir de los cinco axiomas, cinco principios que definió Euclides. El último nivel, el nivel 4, es el nivel de rigor matemático. Aquí se conocen distintos sistemas de axiomas, es decir, si sistemas de propiedades que nos definen distintas geometrías y se pueden comparar propiedades entre ellos. Digamos que este es el nivel más abstracto que hay de la comprensión de la geometría y al que pocas personas llegan, sobre todo aquellas que se dedican a la matemática como sí. Entonces, estos son los niveles de Van Estoy seguro de que si os paráis y pensáis, podéis ubicaros ahora mismo en qué nivel os encontráis con respecto a las distintas partes de la asignatura que hemos visto. E incluso, si hacéis memoria, podéis pensar vuestra evolución a lo largo de esta asignatura. Quizá empezasteis en un nivel 1 o en un nivel 2 y habéis avanzado pues hasta el nivel 2 o hasta el nivel 3 o en un punto intermedio entre ellos. Por lo general el nivel 0 es muy común con la etapa de educación infantil y se empieza desde entonces a pasar al nivel 1. Bueno, y además de las teorías del aprendizaje de Piaget y Evangel, ¿qué otras cosas necesitamos tener en cuenta? Ya hemos hablado de ello en otros vídeos, como son los obstáculos que nos podemos encontrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son los obstáculos didácticos, es decir, los obstáculos a causa de lo que hacemos los docentes, como aquel ejemplo de los rectángulos y de los cuadrados, el de colorear los cuadrados de un color y los rectángulos de otro. Tenemos los obstáculos ontogenéticos, que son los que surgen a causa de la madurez y de la edad del de alumnado, como aquel que hemos visto antes de los triángulos, de lo que sí que parece un triángulo pero no lo es, o de lo que sí que es un triángulo pero no lo parece, por, lo, por el desarrollo y los obstáculos epistemológicos que son los relativos a las propias dificultades que presentan los conceptos y nociones matemáticas. Muchos de los obstáculos que se presentan y probablemente lo habéis vivido vosotras y vosotros, tienen una cosa en común, que son la representación que se hace de estas formas, de estos objetos geométricos. Por ejemplo en muchas ocasiones nos cuesta ver más si dos rectas son paralelas o perpendiculares si no las colocamos tal y como estamos acostumbrados, o bien en la horizontal o bien en la vertical, o en el caso de perpendiculares, una en horizontal y otra en perpendicular. Si las ponemos de manera girada, entonces nos cuesta ver mucho más si son de un tipo o de otro. También otra que habéis vivido eh, tiene que ver con los cuadrados. Normalmente estamos acostumbrados a apoyar los cuadrados sobre uno de sus lados y si no los lo encontramos en esa posición, tendemos a pensar que no son cuadrados. Y de manera similar, si tenemos un rombo que está apoyado en uno de sus lados, entonces no vemos que sea completamente un rombo, porque no estamos acostumbrados a que esté colocado de manera vertical, como pueden aparecer en las cartas del póker. Los triángulos tampoco se escapan a los obstáculos que pueden producir las representaciones que hacemos de ellos. Ya hemos visto uno de ellos anteriormente, pero hay más. Por ejemplo, Normalmente estamos acostumbrados a que la altura de un triángulo quede completamente dentro de ese triángulo. Pero si tenemos un triángulo como este, entonces podemos pensar que la altura tiene que estar dentro. Entonces hacer cosas como estas Cuando en realidad la altura de verdad se calcula así. O si tenemos un triángulo que ni siquiera esté sobre una de sus bases, entonces podemos llegar a calcular la altura tal que así. Lo cual es completamente erróneo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la altura se calcula sobre su base sobre cada uno de los distintos lados. Y las alturas no es lo único problemático que nos podemos encontrar en los rectángulos. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, estamos muy, muy acostumbrados y acostumbrados a que ese ángulo recto esté sobre la horizontal, esté apoyado en la horizontal. Pero si nos encontramos un triángulo rectángulo que no tenga ese, ese ángulo en la horizontal, entonces dudamos si de verdad o no eh, un ángulo recto. Y también pasa con los triángulos isósceles. Estamos muy mal acostumbrados a pintar los triángulos isósceles con el lado desigual como base. Si no lo ponemos como base, entonces completamente descartamos a veces que sea un triángulo isósceles. Y seguro que os podéis encontrar muchos más ejemplos de este tipo si pensáis un poco, sobre todo en geometría plana. Y eso es todo de este vídeo. ¡Hasta la próxima!